Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal, nuevamente yo soy Aquí todo lo que saqué, todo lo que estudié, libro que nos pasaron Y cualquier otra información eh, que les vaya a dar, pues van a estar en la descripción de este video En formato APA para... Sobre estos procesos estas, estas reacciones que se llevan a cabo En este proceso reformado catalítico Según este libro ocurren estos tres Lo primero que va a ocurrir va a ser la deshidrogenación Que este es un proceso endotérmico Bueno, un proceso endotérmico es una reacción química Que absorbe calor uh, Se está enfriando okay. No me cuelguen, sé que el término no es el correcto Solamente es un ejemplo para que todo el mundo entienda Digamos que se enfría como tal, ¿sí? Uh, y un proceso exotérmico es justamente lo contrario. Cuando se da la reacción química, este libera calor o se calienta de cierta manera. Entonces, este primer proceso es endotérmico, por lo que se necesita calor exterior para ayudar a que el proceso pues, se lleve a cabo, ¿sí? ¿Para, para que todos los reactivos pasen a ser productos, ¿sí? Esto es gracias a Leche Triquier, que uh, muchas gracias, es como, eh, es la Biblia de las facciones. Sí, o sea, grandes gracias a Leche Telier por toda esta información que nos ha dado Otro asunto aquí es que todos los alquilos ciclohexanos se convierten en aromáticos Todo lo que tenga un solo enlace, digamos, entre, esta, entre este, este ciclo Pues se va a convertir en aromáticos con doble enlaces La velocidad de esta reacción es súper rápida Y bueno, otros, otros factores que van a ayudar justamente la temperaturas altas Bajas presiones Y esto va a ayudar a la conversión Igual tenemos las velocidades espaciales Que según internet Es eh, la alimentación O sea el caudal de alimentación Dividido entre el volumen del reactor okay, Y lo otro que igual Influye bastante eh, Son las razones de hidrógeno sí, Porque igual hay que meterle eh, Hidrógeno a esta reacción Para que Produzca presiones parciales ¿Sí? Lo otro vamos a tener las isomerizaciones, ¿sí? Eso, reacciones rápidas, pero estas son exotérmicas, es decir, que liberan calor. Entonces necesitamos bajar las temperaturas para que nos ayude al equilibrio y todos los activos pasen a ser productos. Las presiones igual deben ser bajas y deben tener una relación de hidrógeno dividido entre el, el hidrocarburo igual alta. O sea, se debe meter mucho, eh, mucho hidrógeno para que... Igual ayuda a la conversión de estos productos Lo último vamos a tener las reacciones con craqueo térmico Según este libro se producen siempre al final de cada proceso ¿sí? Estas igual son exotérmicas, igual son muy rápidas Las temperaturas altas y ojo aquí las presiones deben ser altas Según este libro deben ser altas a comparación de los otros dos Los anteriores debía ser baja, aquí sí o sí debe ser alta La velocidad espacial igual aquí debe ser lo más baja posible Y para esto ayudar al equilibrio Ok, aquí hay algo muy importante, nosotros como petroquímicos debemos, o químicos, o ingenieros, o petroleros, o quien sea que esté controlando este proceso, debe estar vigilando a cada maldito segundo que las fracciones se produzcan bien, ¿sí? Porque es muy sencillo salirse del dedo y que en vez de aromáticos te produzcan cualquier otra cosa que no sea lo que tú deseas. Eso. Ok, ahora viene la manera en la cual debemos hacer eh, todo este proceso, ¿sí? Ahora ya sabemos cuáles son las reacciones, qué es lo que tenemos que meter de alimentación y para qué lo queremos sacar. Ahora debemos decidir cuál es la manera en la cual queremos hacerlo. Por ejemplo, si quisieran hacer un pastel, eh, ya tienen los ingredientes y todo, pero ¿cómo lo hacen? ¿En sartén o en horno? Tienen que decidir por estos dos. Y en petroquímica existen tres procesos, que es lo que yo he estudiado, para hacer este reformado catalítico. El primer proceso es proceso continuo, que es un proceso cíclico continuo que nunca se va a detener, en donde el catalizador, o sea, todo va en, en dirección al catalizador, ¿sí? El catalizador digamos que se mete por aquí por arriba y va en círculos, círculos, círculos y hay una unidad en donde se regenera. En donde se cambia el catalizador viejo por el antiguo, a cosas así, ¿saben? Pero el proceso, o sea, todo el, el reactor, eh, todo está funcionando. Eso no se detiene, o sea, para sacar el, el, el catalizador, todo este proceso sigue funcionando. ¿sí? Esto entonces, por eso se llama continuo. Luego tenemos otro que se llama el semi-regenerativo, que es que tiene una unidad aparte fuera de servicio en donde ahí se va a producir eh, este, este cambio del catalizador y normalmente ocurre en cada 6-12 meses semi-regenerativo, no quiere decir que a cada rato se lo tenga que cambiar pero normalmente según este, esta bibliografía se cambia cada 6-12 meses luego tenemos otro proceso que es el que más me causa gracia que se llama el proceso cíclico okay, el proceso cíclico es una fusión entre el continuo y el semi-regenerativo es decir, que tiene una unidad aparte para parada de planta en donde se va a cambiar el catalizador, pero también puedes como cambiar el catalizador mientras la planta sigue funcionando. Es por eso que yo hice un meme directamente que se... o sea, es así, digamos... Porque para mí el cíclico es exactamente así, no sé qué ingeniero se le habrá inventado pero dijo pues ni lo uno ni lo otro, quiero uno que se una a los dos y derrocho plata para hacerlo. No sé cuál es el mejor porque no estamos aquí para analizar cuál es el mejor, pero a mí el que más me agrada, y lo digo netamente como un comentario no como ingeniero ni nada de eso, ni como estudiante de química, sino porque más me gustó por la estética y por cómo funcionaba. Bueno, que es la instalación UOP, ¿sí? Que es eh, proceso continuo. Entonces, este proceso, eh, bueno, tiene este reactor, como lo van a ver por aquí, que es un reactor así, digamos, como de triángulo, o sea, o sea lo de arriba es más chiquitito que lo de abajo, ¿sí? Ok, y recuerden que les dije que la velocidad espacial justamente eh, relaciona el caudal de alimentación, o sea, la cantidad de alimento que le estabas metiendo dividida entre el volumen del reactor. Bueno, si podemos analizar esto de una manera súper rápida, y es algo mío, esto, esto sí lo aclaro, esto es netamente una, un análisis mío, no sé si estaré bien, no sé si estaré mal, pero a mí me gustaría pensar que estaría bien. Y es que, bueno, si nosotros dividimos un número grande entre un número súper pequeño, el resultado va a ser un número grande. Si nosotros cambiamos el número de abajo, el que está dividiendo, cada vez lo hacemos más más más grande, el resultado de esa división, bueno, se va a hacer más pequeño. Por ejemplo, si dividimos 10 entre 1 va a ser 10, 10 entre 2 va a ser 5, 10 entre 3 va a ser 3,3, um, 10 entre 4, 1.5, uh, 2.5, <ríe> 2.5. Lo, lo interesante aquí es que la parte inferior dice que es el volumen del reactor y el volumen del reactor se refiere a la capacidad que tiene el reactor de albergar cierta cantidad de sustancia dentro de él. Y como pueden ver en este proceso, el volumen del reactor va variando en la parte superior es más chiquito, luego viene la segunda parte que es ya más grandecita, luego tenemos una tercera parte y por último una cuarta parte que es súper enorme y súper grande. Como les había dicho, en la, en la primera parte de las reacciones, que son deshidrogenización, en estas tres reacciones las velocidades espaciales deben ser bajas. Pero ¿cómo bajamos la velocidad espacial utilizando esta fórmula si sí, el caudal va a ser el mismo? Es decir, yo le voy a meter 3 uh, metros cúbicos... Eh, por segundo de hidrocarburo a mi reactor, entonces esos 3 metros cúbicos van a estar en cada fase, no va a cambiar nada, entonces ¿qué es lo que cambio? Entonces cambio pues el volumen de mi reactor para hacerlo más grande cada vez, entonces tenemos por ejemplo este 3 que va a dividirse entre 1 metro, metro cúbico de volumen del reactor, 3 entre 1 va a ser 3. El segundo, por ejemplo, digamos que es el doble, o sea, son 2 metros cúbicos, 3 entre 2 va a ser 1.5, el tercero va a ser 3, 3 entre 3 va a ser 1 y 3 entre 4, déjenme traigo mi calculadora, 0.75, pues, claro, pues, y digamos 0.75, es decir, estamos bajando la velocidad espacial según esta fórmula, según esta fórmula, ya lo aclaro, entonces, bueno, este, este volumen espacial a medida que va avanzando de reactor en reactor se está haciendo muy, más pequeña lo que me ayuda a tener una mayor conversión de reactivos a producto. Repito, esto es algo solo mío que yo he analizado, y como saqué esta fórmula de la internet, era como que wow, es en serio. Y por eso es análisis, y creo que por eso justamente es la forma de este reactor que ha hecho el de UOP pero igual puede estar equivocado, tal vez sea una mínima razón y necesite algunas otras cosas más. Bueno, igual hay otras cosas más del UOP que igual son súper interesantes, que son estos eh, hornos que vienen aquí abajo. Entonces viene la alimentación por arriba, se precalienta con un intercambiador de calor, luego uh, pasa a un primer horno para calentarse, luego pasa a un reactor, luego viene de nuevo al horno, se calienta de nuevo, pasa a un reactor y así sucesivamente pasa de horno a reactor, horno a reactor, eso para mantener la temperatura elevada, porque la temperatura debe estar muy elevada para todos estos procesos. Y aún más en el primero, recuerda que el primero es endotérmico, entonces necesita... Necesita que hace mucha calor para hacerlo, es por eso que primero se precalienta, se precalienta la alimentación, luego recién pasa el horno para calentarse aún más y con eso ya se va a hacer la primera reacción que es endotérmica para que absorba toda esta energía, todo este calor y se pueda dar la primera reacción y así sucesivamente y ya. Y en la parte izquierda pues tenemos el, el flujo del catalizador. El flujo del catalizador es de manera descendente, o sea pasa por la parte de arriba, entonces va bajando, va bajando, va bajando y el catalizador bueno se impregna digamos con todos los hidrocarburos y hace que todo el proceso pues se lleve cabo de una manera súper genial, súper eh, rápida y pues podemos obtener los productos mejores con mayor octanaje. Entonces aquí hay esta unidad, esto se recicla y vuelve a hacer el ciclo y por eso es ciclo regenerativo. Um, luego, bueno, ya no les voy a explicar el resto porque es, creo, más sencillo O sea, ya igual no, no importa mucho, o sea, lo importante era todo esto eh, Luego tenemos que separar justamente los aromáticos de los productos que ya no nos sirvan Y ya, es, es algo... x Es como que algo ya no muy... Eh. Saben, el reactor es lo más cool de, de todo este proceso Y bueno, ya una vez que tenemos bueno los aromáticos, pues ya... Cumplimos nuestra misión, tenemos aromáticos, tenemos gasolina de mayor octanaje, la podemos separar por premium, medium o normal y ahí tenemos más plata y tu motor de tu auto, vehículo de tu moto pues dura más y así mientras dure más tú vas a comprar más gasolina y yo voy a hacer más rico. Fin. <risa> Bueno, no, tan fin, pero, ajá. Algo muy importante aquí que les quería comentar, digamos, si ven una diferencia entre la medium y la premium, que normalmente son de 0.25 centavos, vamos a decir que sí, eh, piensen un poquito más si ustedes tienen un auto, un vehículo, digamos, um, tal vez esos 0.25 centavos de más que le pongo por cada litro, digamos, que le pongo a mi vehículo, se vaya a repercutir en la cantidad de años que yo voy a tener mi vehículo funcionando, porque recuerden, los vehículos fusionan con explosión y una explosión dentro de otra en la cajita, pues va a ocasionar daño. Entonces, mientras menos daño ocasione, más vida voy a tener. Entonces, se pueden traducir justamente en años de calidad, o sea, años en los cuales puedes estar andando tu bicicleta, tu auto, etc. Entonces, sería lindo que te pusieras a pensar un poquito, digamos, no mm, tal vez, tal vez voy a invertirle un poquito más a mi gasolina uh, de vez en cuando para pues, que dure más, ¿saben? Eso, eso sería interesante, eso sería bonito. Pero yo no soy doctor de vehículos. Así que, pero, o sea, la teoría dice eso. La teoría dice eso. Así que, yo me confío en la teoría y en todo esto. Así que yo, si fuera ustedes, sí, eh, me compraría una premium de vez en cuando, ¿saben? Aunque tenga que gastar un poquito más para que mi vehículo, aunque sea, respire un poquito. Sí, el motor respira un poquito. Ay, ya, ya me acordé de mi ex y su auto. Whatever it takes, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias. Por pasarse por aquí, cuiden mucho su vehículo y si no tienen un vehículo les recomiendo ampliamente que se puedan ir a Bolivian Quantum, que es una empresa boliviana que hace vehículos uh, eléctricos. Pero son muy amigables al medio ambiente y muy pronto estarán en México también porque ya hicieron un contrato para producir sus autos Así que pues nada, si tienen plata y quieren comprarse un vehículo Yo ampliamente les recomiendo esto porque pues son energías renovables La energía renovable es el futuro Y yo no sé por qué sigo estudiando petroquímica Supongo que es más porque todo el mundo dice ¡Oh, va a salir ingeniero petroquímico! Y yo pues, pues ya digo, ¿no? Creo que es más por la vanidad que porque realmente quiere eso Pero sí, este tema me interesó bastante Y me hizo de nuevo como sacar la chispa de... Entonces, pues, oh, sí, voy a, no sé, aunque sea, aunque se hace esto, ¿saben? Aunque sea, voy a una, a una refinería y decir, oh, sí, yo sé hacer reformado catalítico. <risa> y pues nada, eso sería todo. Igual les quería comentar que tengo Patreon, eh, que es una página en donde podemos interactuar más y es para apoyar a tus creadores. Entonces, recuerden que mi canal de cinco personalidades, o sea, este canal como tal tiene variedad de videos musicales, covers Mi propia música, videos de ciencia Música O sea, hay, hay un montón de cosas, ¿saben? O sea, no me quiero limitar a nada porque Igual es mi canal, digamos Y yo sé hacer muchas cosas y me gustan hacer esas cosas um, Y pues nada, sí, sería lindo Que me pudieran apoyar allá eh, Les dejo el enlace en la descripción O por aquí, por alguna parte um, Y ya, eso <ríe> Espero que hayan aprendido un montón Y nos vemos la siguiente vez Si tienen algún otro tema chisme O lo que quieren aprender Me lo dicen acá abajo No más yo con gusto